Hola buscadores, hace poco hablé de la numerología, una de las maneras que se puede aplicar a entender cómo te influencia o influencia a las personas que viven en un pueblo según el nombre, el nombre que tiene ese pueblo, esa ciudad, ese país, esa región, da igual. Bien, no lo comenté, pero es lógico que imaginéis que si hay diversas subdivisiones, las energías se van apilando y se van, digamos, siendo matices unas de otras. Por poner un ejemplo, yo mismo vivo en el pueblo que se llama San Martí Sacal, dentro de la provincia de Girona, que se encuentra dentro de la región de Cataluña o el país de Cataluña, eso da igual, y de momento al menos está en el país España. ¿vale? Entonces, podríamos entender que España sería como la energía principal, buscar qué significa numéricamente, como ya lo expliqué, luego Cataluña sería un matiz de el número de España, luego Girona el matiz de dentro de Cataluña y finalmente San Martín sacado como el matiz de. Eso Sería una manera de ir afinando con más y más detalles. Pero me olvidé, bueno, no me olvidé, pero en ese momento no comenté algo que quizás os sea más útil directamente. Y es el número, si tienes un número, que prácticamente todos tenemos un número, de piso. ¿no? El número de portal de piso, etc. ¿no? Yo uso normalmente el piso, ¿vale? Pero de lo mismo que he dicho antes, de nombre, de... País, región, pueblo, etcétera, pues aquí también podríais mirar diferentes, los diferentes números. Si estáis en un edificio, número tal de tal calle, este número te da una información y luego en tu piso y puerta te dará otra. Yo he vivido mucho en lo que se llamaría. ¿Cómo se llama eso? No, ya no me sale bien pisos eh, independientes o bastante independientes, quiero decir que solo había un piso dos y, por lo tanto, me acuerdo perfectamente de cuando eh, entré en, en un piso, en la calle tal, ¿vale? Número cuatro, era el número cuatro, ¿vale? Primero, primera. En este caso, podríamos decir... Que el número principal sería el número cuatro, que era válido para todos los que vivían en ese bloque, que éramos dos solamente, ¿vale? Había primero, primero y primero, segunda, y ya está, ¿vale? En ese caso. Pero digamos que ese número cuatro, de tocar de pies en el suelo, práctico, concreto, materialista, con... que tiene que ver con el dinero, con la familia, con la salud, con el trabajo, todo lo que representa el número cuatro, es la energía que se vivía por parte de todos los que residían ahí. Cada uno de nosotros teníamos un número personal. El nuestro, evidentemente, ese es el que se nota más. Que quede claro, tu número personal es el que te influencia de verdad. ¿Mm? Bueno, tus números personales. En mi caso, que pues, sé, eh, tengo la personalidad 9, vale. El habitante 7 en la casa 1. Mi camino kármico, bueno, perdón, mi camino de vida, 22-4, vale. Pues eso es lo que a mí me marca, ¿eh? que quede claro. Pero, según donde viva, habrá unas influencias que apoyarán más un número u otro de los míos. Ahí es donde tienes que mirarlo y fijarte. Hablando de ese ejemplo mío, ahí había el número cuatro. ¿vale? En ese edificio estaba el número cuatro. Y acabo de decir hace un momento que yo tengo el camino de vida 224. Lo cual significa que tengo que primero aprender el 4 para luego poder usar el 22 en todo caso. Pero primero el 4. Y también los que habéis seguido mis vídeos ya habéis oído, como he dicho, que yo de práctico no tenía nada. El 4 precisamente era un número, no el número, porque en ese momento todavía no sabía de numerología, pero sí las energías que yo entiendo, que, te, que ahora sé que tienen que ver con el 4, era lo último que a mí me gustaba. Ni me gustaba trabajar, ni me gustaba la responsabilidad, ni, ni, ni me gustaba el dinero, me daba igual, etcétera. Todo lo que era cuatro para mí era, mmm, no me interesaba. Precisamente por eso nací en una familia donde el 4 fue muy importante. Yo venía a trabajar ese número. Y curiosamente me ha pasado con otros casos también en otros pisos, porque he vivido en muchas casas, ¿vale? Yo he estado viviendo, a ver, en unos 20 años cambié de casa, piso, casa, da igual, 20 veces. ¿Vale? Una por año. Cada año cambiaba. Y no solamente de casa, sino de casa y pueblo normalmente. Así que me iba, yo que sé, a Andorra, luego a Canarias, luego a Gerona, luego a Playa de Aro, etc. Cada año, cada año durante 20 años. No me preguntáis el por qué, porque os contestaré estaba loco, ¿no? Vale. Pero con no, sí, aprendí mucho. Y en todas ellas, evidentemente, me caían, me tocaban una serie de números que no siempre fueron diferentes, se repitieron algunos, sí, pero sí en el tiempo, variaron bastante. Entonces, recuerdo perfectamente que la primera vez, no, no, lo digo mal, la primera vez no, la primera vez que fui consciente ¿eh? de que estaba aprendiendo a tocar de pies en el suelo, realmente, fue cuando viví ahí, en el, piso bueno, en el portal, la el edificio, que tenía el número 4 de una calle. Número 4. Pero curiosamente, primero, primera, que en este caso no se suman, ¿eh? no es uno, uno, dos, ¿vale? Porque no es el once, sino es un uno y luego otro uno, el primero por el piso y el primero por la puerta, son dos unos. Y justo fue cuando yo empecé a aprender el rayo uno, la energía del uno, ¿vale? En este caso, rayo es diferente de número, pero se parecen en cuanto a la energía. Entonces, en esa época fue cuando yo aprendí eso. <risa> Curioso, ¿verdad? Vale, pues a partir de ahí, al cabo de varios años, pues estuve ahí varios años, no muchos, pero varios, ya se me terminó eso de ir cambiando cada, cada año, de hecho fue el último en que hice ese cambio tan rápido de cada año, pues eh, me fui a vivir a otro piso en donde se trabajaba el 3, salía el número 3, no, perdón, perdón, volví a repetir, porque me fui Sí, exacto. Curiosamente me trasladé uh, en la misma calle, pero en el número 94. 9 más 4, 13. 13 es 3 más 1, 4. Volví otra vez al uh, cuarto, al número 4. Primer piso, otra vez, pero en este caso era segunda puerta. Fue más suave, pero aún así trabajaba el 4 y el primer piso. Recuerdo otros en donde estaba en el número 3. Me salía 3, no me acuerdo era una suma o era el 3, me quedo clavado eso. Y fue en donde me lo pasé muy bien, empecé a comunicar, a dar clases, etcétera. O sea que sí que la influencia importa, pero nunca va en contra y eso quiero que quede muy claro en vosotros para que no os confundáis. Porque si hacéis este análisis, a según quién le dices, ah, pues mira, el es que tú, a ti esto te da pues, introversión. Eh, momentito, ese número dará introversión a quien tenga tendencia. Pero si ahí va a vivir alguien que es eh, un uno, <risa> todo uno y cinco, pues no le va a dar introversión. Probablemente le suavizará un poco. Vale, pero no se convertirá en un introvertido. Y al revés. Alguien totalmente introvertido, encerrado en sí mismo, se va a un, a un, al número uno de la calle, lo que sea, primer piso, primera puerta. No se va a volver un uno, alguien que es muy dos, por poner ese, ese ejemplo así extremo, ¿no? Pero sí va a tener un poco más de energía que en otros sitios. Y, sobre todo, le va a activar donde en su tema numerológico tenga ese uno, por ejemplo, ¿Habrá un 1 en algún sitio? No necesariamente, ¿eh? a lo mejor no, entonces se notará poco. Pero si hay alguno de esos números claves que coincide con eso, ese es el que va a ser potenciado. Como he comentado, en mi caso, este lo noté mucho y me, fui, me hice consciente precisamente porque es que fue exagerado. ¿vale? Nunca había sido yo tan concreto y práctico como en ese momento. Entonces, incluso me volví catalán y todo, la pela es la pela, que dicen, no, el dinero, eh, eh, tuve que empezar a, a ganar dinero para ganarme la vida, etcétera, de una manera mucho más sólida, estable y segura, y confiable, etcétera. Cosas que antes no me, no me interesaba, pero yo ya tengo el 4 ahí, ¿vale?, en ningún otro sitio, porque el 4 ya os digo que a mí no me gustaba, pero estaba en el camino de vida, tenía que aprenderlo, tarde o temprano formaba parte de mi aprendizaje, entonces, cada vez que he ido en un piso que hubiera un 4, un piso, casa, etcétera, me ha servido. Y en ese momento creo que fue donde hice el cambio, lo acepté, lo aproveché de verdad y como lo integré dentro de mí. Y a partir de entonces es verdad que poco tiempo después empecé a sacar el 22, a sacar cosas que tienen que ver con uh, actividades, profesiones, etcétera, que tienen que ver con la ayuda a la humanidad, a la mejora de la humanidad, el 22, ¿vale? Esto es lo que quiero que os propongo, que lo hagáis. Mirad los números que, tienen, eh, que tenéis en vuestros pisos. Si que tenéis conocidos, podéis hacerlo también con ellos, pero que conste, ¿eh? recordad esto. Tenéis que mirar también en su tema para ver en qué les influencian, en dónde, en qué área es donde esté ese número. Si no, puedes comentarle, bueno, esto te da un poco más de energía, por ejemplo. ¿no? O bueno, esto te tranquiliza un poco. Cosas así, pero nada más. Ahora, si coincide con un número de los importantes, ahí sí que se nota bastante. Y también, antes de ir a un sitio, a vivir o a, a pasar un tiempo, un poco largo, porque si solo son un par de semanas o de esto no lo vas a notar, pero a partir de unos cuantos meses, sí, si vas a vivir en algún sitio donde hay un número en concreto, ya puedes saber en qué te va a influenciar. Y no lo digo para que lo rechaces, o... no, no, no, no, para que aproveches, ya que te va a hacer un efecto, poténcialo conscientemente, porque entonces serás tú el que decidirás hacia dónde va esa energía. De otra manera, la energía va a estar igualmente, te va a influenciar, pero tú no la podrás controlar porque ni te lo esperas, ni no la tienes en cuenta, etcétera. ¿Vale? Puede ser útil eso cambiar o cambiar de casa, ya incluso queriendo. Hay gente que se cambia de apellido, ¿verdad? Se puede cambiar de número de casa. <risa> Hay muchas posibilidades. aprovecharlas e investigar Si queréis comentar algo, para... los comentarios del vídeo están para eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.